Hoy por hoy uno no sabe si la parte legal es buena llevarla por lo legal o si la parte ilegal es mejor manejarla por lo legal. ¿A qué me refiero? Que cuando uno ve esta clase de acontecimientos como lo que está pasando con Alessab, que según la defensa está queriendo decir que el señor Alessab no se le puede enjuiciar por lavado de dinero o sea, por los famosos lados de activos, por los 350 millones de dólares de los cuales lo está vinculando Estados Unidos, por ser diplomático, o sea, que palabras más, palabras menos, es como decir, el ser diplomático tiene licencia para robar, para delinquir y de pronto hasta para matar, es una pregunta que yo me hago, porque no sé a quién le cabe en la cabeza presentar eso como una defensa, y si la justicia lo va a aceptar. No olvidemos que Alex estar desde el momento que fue detenido en Cabo Verde. Fueron muchas las inconsistencias que hubo en su momento que fue entrevistado por primera vez. Donde dijo que él no tenía ningún vínculo con el gobierno de Nicolás Maduro. Que es más que no conocía a Nicolás Maduro. Que él no tenía nada que ver con eso. Y ahora como por arte de magia resulta que es un diplomático que es un, un honorable representante de la patria venezolana, entonces causa como curiosidad, y que ahora los mismos abogados apelen a eso, para decir que Estados Unidos no lo puede ejecutar, y que tiene que darle libertad, porque él es un diplomático de Venezuela, cuesta trabajo entender esto, pero ¿A qué, ¿A qué conlleva esto? Ustedes recuerdan que cuando Alex Zap fue detenido en Cabo Verde, él dijo que no trabajaba ni con el gobierno chavista, ni que conocía a esos señores y que además a Maduro lo había visto pero en fotos. Ahora, como cosa curiosa, el propio Alex Zap detenido en Estados Unidos pidió que se permitan las declaraciones de testigos por videos desde Venezuela. Estados Unidos no quiere permitir esto a no ser que sea presencial. Los testigos, la fiscalía alega que el empresario colombiano no ha hecho ningún esfuerzo para garantizar salvaguardas apropiadas que garanticen la integridad del testimonio de esos testigos. Un juez federal no permite declaraciones por video desde Venezuela de testigos que el empresario colombiano Alexa busca convocar. En un intento de demostrar que se habría desempeñado como diplomático Y por eso no puede ser enjuiciado por lavado de dinero Vuelvo y digo, el ser diplomático le da una licencia Como quien dice, le da un carné para que usted vaya y haga lo que se le dé la bendita gana Que usted pasa sin ton ni son Pues parece como, como contradictorio a las leyes Además, lo que no permite la justicia americana, y yo creo que en y más en un caso tan relevante como el de Alex App, que se le vincula como testaferro de Nicolás Maduro, no se pueden llevar testigos por video o por llamada telefónica. No se puede, ¿por qué? Porque tenemos que ser muy claros que el te los testigos que están declarando lo estén haciendo por voluntad propia, que lo estén haciendo sin hostigación, sin miedo porque es muy fácil llegar y coger algún chivo expiatorio por ahí y decirle, bueno hermano, yo necesito que usted diga que ese señor trabajaba acá, porque o si no corre peligro su familia o corre peligro usted, a eso es lo que va, entonces acá sencillamente se tiene que hacer presencial, porque no estamos hablando de un proceso chichipato estamos hablando de un proceso de 350 millones de dólares que fueron lavados en los Estados Unidos y por los cuales se le vincula a Ale no olvidemos que él tiene mucha tela para cortar, no vayamos nomás a Ecuador que la fiscalía de Ecuador emitió una orden donde siete países más reclaman a Ale Zap. no como, como un empresario, no como un bandido que armó empresas ficticias para sacar dinero y ese dinero llegó a las arcas del de gobierno chavista, o sea es un, es un entramado bravo, esto es, esto es como una película de largometraje. pero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 por lavado de activos. En un documento de seis páginas que aparece en el expediente electrónico en línea, la Fiscalía alega que SAP ha hecho los mínimos esfuerzos para que los testigos puedan venir a declarar en persona a Estados Unidos y ningún esfuerzo para garantizar salvaguardas apropiadas que garanticen la integridad del testimonio de esos testigos. Se solicita respetuosamente al tribunal que niegue la moción, dijo la fiscalía en el documento presentado al juez Robert Escola. Por eso Estados Unidos se opone a la moción. Y está en un punto que es válido, porque es que aquí... Pasa como las promesas y las pruebas que dice tener la dictadura chavista, que llegan y detienen a alguien, los tienen procesados, pero no aparece, digamos, pruebas, no aparece nada, sino que solamente por sospecha y los tienen uno o dos años y como después de dos, tres años no le encontraron eh, justificación, entonces lo sueltan. Entonces, pero acá la cosa es diferente porque Estados Unidos está hablando coherentemente de algo que está Tan gente ahí y no se puede eludir el gobierno americano considera que esa ha sido un testaferro de nicolás maduro y lo ha acusado de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares a través de negocios que Ari habría conseguido tras pagar sobornos al régimen de nicolás maduro y falsificar documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas oiga hasta resultó ser constructor de viviendas de interés social cuando él decía que no tenía ningún vínculo con el gobierno chavista. SAP le solicitó al mismo juez que le permita presentar a por lo menos dos testigos por video en una audiencia del 31 de octubre donde se abordará el tema de su presunta inmunidad diplomática. Lo que la defensa de Alex Sapp alega es que no puede ser enjuiciado porque se desempeñaba como diplomático venezolano camino a una misión humanitaria en Irán cuando su avión fue detenido en Cabo Verde al parar a recargar combustible. Estados Unidos rechaza rotundamente esa posición. El pool de abogados de Sapp no identificó a los testigos pero dijo que uno de ellos al que llamó vz testigo 1 es un miembro de la guardia nacional de venezuela y el otro al que llamó vz testigo 2 es un funcionario venezolano dijo que ofrecerá sus nombres antes del 17 de octubre según la defensa ninguno de los testigos puede acudir en persona porque las citas para visa estadounidense requieren una entrevista en la embajada de Estados Unidos en colombia ...que no estaría a tiempo para la audiencia... ...además alegaron... ...ninguno de ellos tiene las vacunas... ...contra el COVID... ...que el gobierno estadounidense... ...requiere para ingresar a su territorio... ...yo hago la pregunta... ...¿cuánto hace que está detenido al ESAP? ...¿cuánto hace que se le está pidiendo... ...el sustento... ...para soportar lo que está diciendo... ...para que ahora venga a decir... ...no es que les dijeron ayer... ...entonces mientras les dan la cita... ...para la visa americana... Mientras se mandan tomar la vacuna del COVID ¡Paja! Ninguno de los cinco testigos que SAP le dijo en un principio que intentaría presentar Eran VZ testigo 1 y VZ testigo 2 Además aseguró tampoco los abogados de SAP ofrecieron detalles sobre las supuestas citas a la embajada americana en Bogotá y sobre las vacunas. Por esta razón y otras más, la fiscalía pide al juez que rechace el testimonio por video porque además SAP no ha ofrecido información sobre el lugar donde estarían esos testigos quienes estarían presentes en el momento de la declaratoria para garantizar que no es forzada, óigase bien, que esa es la parte importante de cualquier testigo aquí y en Pekín. La declaratoria tiene que ser garantizada de que no es forzada o bajo ningún tipo de influencia. O cómo se garantizaría a la corte que los testigos están ofreciendo su testimonio de forma voluntaria. O sea que no hay ninguna parte que lo estén amenazando o que estén en peligro. O que les están dando un buen billete para decir, mire, usted le damos esto y usted diga esto. Entonces a eso es lo que va la, la Fiscalía eh, Americana, donde hace poner los puntos claros de que esto no se puede manejar así. Según sap supuestamente ha dicho que son dos testigos muy importantes para garantizar la administración justa y equitativa de la ley. Lo único que yo le digo, señor sap es que usted comenzó mal. Porque desde el mismo momento que lo detuvieron, si usted hubiera hablado con la verdad, de pronto no estaría tan untado. Pero usted desde el primer momento comenzó con mentiras, luego su defensa siguió con mentiras y ahorita siguen con mentiras y el gobierno americano no está dispuesto a caer en su juego. O sea, señor Alessab, lo veo difícil. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.